Hola qué tal mi gente yo soy Manny Cruz un abrazo enorme para toda mi gente de estereofónica directamente desde aquí desde Santo Domingo mi nombre es Esteban Nieto yo soy perro de Cartagena desde de la ciudad de Bogotá hoy y les presentamos la protagonista a todos nuestros seguidores de Estereofónica, bienvenidos nuevamente a este espacio donde nos acompañan grandes artistas. Es por eso que hoy tenemos como invitados con un sonido que combina la tropicalidad de los sonidos locales colombianos y dominicanos con beats urbanos. Se trata de Esteban Nieto y Manny Cruz. Bienvenidos a Estereofónica, ¿cómo están? Extremadamente bien, gracias Vanessa, de verdad, un placer enorme. De este lado, Manicruz, los saluda con un abrazo muy fuerte desde Santo Domingo. Y por allá anda Esteban. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para la gente de nada Hoy de Bogotá. Bueno, genial. Bueno, cuéntenos un poquito. Sabemos que hace un par de días lanzaron su más reciente canción llamada La Protagonista. ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿Cómo se conocieron? Bueno, eh... Estas son las cosas lindas de hacer parte de un sello como Gaira Música Local, que es de maestro Carlos Vives, del que he tenido el placer ir a, y digamos que, que ha sido algo lindo que Dios me ha dado y es poder estar en este sello donde he podido encontrar y confirmar toda mi carrera musical, todo lo que he venido haciendo durante estos años. Y, y ellos se preocupan mucho por porque uno logre eh, encontrar personas que se identifiquen con uno. Con, esa misma, con ese mismo propósito, eh, Imani apareció y encajó perfecto en esta cuestión eh, cuando estábamos buscando una colaboración y esta es mi primera colaboración internacional. ¿En quién o en qué fue inspirada la letra? ¿Quién es esa protagonista? <risa> Tú sabes que bueno esta canción, cuando, cuando se concebió hace unos años atrás... Eh, de parte, bueno, de un servidor y, y de mi hermano Daniel Santa Cruz No, no, no, fue, no, no hubo una protagonista per se eh, de la canción. Yo creo que hay, hay canciones que sí, que tiene su, su situación, o su vivencia, o su protagonista en este caso, pero, pero no, esta no fue, esta, esta no fue la, la situación. Y, y cuando fue muy interesante, porque ya cuando teníamos este tema, bueno, pues ya he hecho cuando, como Esteban estaba diciendo, cuando veo la posibilidad de hacer una canción junto a Esteban, pues le envió la canción y Esteban, bueno, pues le impregnó su, su esencia, su sello, de una manera bien particular, eh, a nivel de letra y a nivel musical, y yo creo que el producto final, pues la verdad que él lo mejoró de una manera eh, extraordinaria. Y, y yo me siento muy contento con, con esta canción, con, con el resultado con la energía tan linda que tiene, y yo sé que, que va a tocar muchos corazones, Dios mío. Sí, es bastante pegajosa y, y es muy alegre gracias. la canción realmente. Ya la estuve escuchando y muy buena. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿dónde se realizó la producción musical y cómo fue este proceso? Bueno, la producción musical eh, se hizo en los estudios de la Playita Records, eh, con Javier Bajaire eh, Roy de las Piedras, Alejandro Marrubi, mi persona, nosotros fuimos los encargados de producir el tema. Este es un sello musical también, donde hemos podido como consolidar cosas muy lindas entre todos, a nivel de esa esencia de la que hablaba Mani, que habla mucho sobre Cartagena, sobre, sobre un sonido pues que hemos venido buscando y, y precisamente logra como encontrarse con... Con el sabor de, de, de la República Dominicana, con Manny, eh, fue como, digamos, un, una mezcla perfecta entre los dos mundos donde pudimos interpretar esta canción que Manny trajo con su hermano, que eh, yo logré pues intervenirla, pero, pero realmente fue una idea que él tenía eh, y, lo, lo, y lo trabajamos y lo desarrollamos a lo que es hoy en día. Bueno, ahora que mencionas Cartagena, ¿por qué escogieron Cartagena para grabar esta canción? Bueno, el video como tal. ¿Y qué otras opciones tenían? Estaba entre Cartagena y Tokio, pero pero <risa> Completamente diferentes. <risa> sí, tú sabes, pero para darle un poquito más al toque caribeño, pues decirlo, No, mentira, Cartagena... Eh, estaba entre Cartagena y Santo Domingo, pero elegimos eh, Cartagena, imagínate una ciudad maravillosa. A mí, en lo particular, eh, estoy enamorado eh, de, de, esa, de esa ciudad desde hace muchísimos años, desde la primera vez que pude visitarla. Y, y queríamos queríamos bueno, pues darle ese toque caribeño, y, y Cartagena pues se presta para ello. Aparte que tiene unas casas y unas calles preciosas. Hermosísimas, hermosísimas. Hermosísimo, sí. ¿Tienen alguna anécdota que haya surgido durante el proceso de la creación de la letra y de la producción como tal? Bueno, tenemos varias anécdotas que podemos decirle. Bueno, me montaron para la filmación del video. Eh, yo tuve que viajar desde Santo Domingo para, para Cartagena y en una de las tomas, eh, una de las, de las escenas de, de las locaciones. Era en una isla como en eh, como la Bahía de Cartagena, algo así, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, una de las locaciones era en Tierra Bomba, que es la isla que queda frente. De exacto, la Tierra Bomba, la isla. Que, eh, entonces, me llevaron en una lancha, eh, que bueno, nos fuimos de día bastante, tú sabes, no, no pasa nada, yo no le tengo miedo. Pero me devolvieron a la. ¿A, la, ¿a qué hora fue? Eh, de noche, de noche, de noche. Y no se veía nada, ya tú sabes, yo que no estoy acostumbrado, pues, pues todo el mundo, no, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Y ya, pero ya yo me estaba muriendo de, de, de, del susto y, y nada, fue, Dios mío, este fue mi último, mi último video musical. <risa> <risa> ¿Pero qué sentías en ese momento? Eh, mucho miedo, mucho miedo. <risa> no, pero bueno, nada, fue una anécdota bastante, bastante chula. No te voy a mentir, sí, sí tuve, sí tuve un poquito. Ellos porque ya lo habían hecho anteriormente, pero yo nunca había estado en una lancha eh, eh, en la noche, tú sabes, ¿no? sin ver nada prácticamente. Ay, pero, pero bueno nada. Eh, pues fue una experiencia muy bonita todo lo que pude conocer allá en Cartagena, la gente también, el equipo de, de Teo que, que es maravilloso de verdad, desde, o sea todo, todo el mundo que pude conocer y la verdad es que estoy enamorado no solamente de de, del proyecto, sino también de, de su equipo, eh, menos de Esteban, de todo el mundo, menos de Esteban. <risa> Eso es claro. <risa> y tú, Esteban, estando en tu tierra, ¿tuviste alguna anécdota también curiosa? Sí, hubo una, una anécdota que me llamó mucho la atención, y es que eh, había una, un, pa, un paquete de cocadas que se compró para toda la producción, y Manny no quiso compartirlo es que yo, amigo, nunca había probado, yo nunca había probado las cocadas y cuando me dieron una, o sea, sentí seguidilla, aquí se le dice seguidilla. Que <risa> seguidilla. Me, me, me comí dos paquetes enteros de cocadas, ya no se imaginar. ¿verdad? <risa> y llevaste, me imagino que para República Dominicana también cocada. Totalmente, totalmente. <risa> no llegaron, no llegaron. <risa> ah, bueno, <risa> no, llegaron, llegaron? La, llegaron, llegaron. ¿Qué mensaje... ¿Quieren dejarle a la gente con esta fusión de ritmos colombianos y dominicanos? La paz mundial y... <risa> <risa> no, mentira. Esta, la, yo creo que eh, esto fue algo que nació verdaderamente sin, sin tener precisamente un rumbo o algo. Creo que es, esto es verdaderamente amor por, por la música, amor por por, por, por uno incomodarse, por, por buscar unos sonidos nuevos, por buscar sonidos frescos, eh, ya lo que quiera pasar, o sea, si a mí me regalan una casa en Santo Domingo, eso ya son cosas que Dios tiene para uno, pero, pero digamos que el propósito verdaderamente de esto es conectar estos dos mundos, que es República Dominicana y Colombia, y estas dos ciudades hermanas, que son Cartagena y Santo Domingo. Genial, creo que de ahí también viene como esa, esa buena energía que tienen entre ustedes dos. creo que sí, creo que sí. ¿Tienen planeado realizar más colaboraciones juntos? No, no, esta es la primera y la última. <risa> <risa> ah, bueno. Claro. No, claro que sí, claro que sí. Incluso, lo he mencionado antes, yo creo que la afinidad que, que hay entre Esteban y yo, no solamente a nivel musical, eh, eh, yo creo que es bastante interesante y, y no se puede quedar ahí quizá hasta eh, colaboraciones entre los dos, otras canciones que hagamos eh, eh, eventos que estemos juntos porque me encantaría cantar esta canción en muchísimos escenarios, tanto como en Colombia como en Santo Domingo como a nivel eh, mundial en toda Latinoamérica y, y iba a escribir a decir? para otros cantantes eh, yo, yo no yo sé me... eh, no sé <risa> yo, yo no yo no te iba, yo no te iba a... Yo no, no te lo había dicho, pero aprovecho la pregunta para confesarme aquí de una vez y me encantaría que pudiéramos hacer una bachata juntos. ¿Te gusta, y ¿te gusta un la bachata? merengue ah, también? Ah, y, pero, Buenísimo, papá, me hicieron un placer. ¿Pero te gusta ah, más la bachata o el merengue? Las dos me gustan por igual, así que podemos hacer la petijera piedra o hacemos las dos canciones. O un ya. bacharengue, un bacharengue. Bacharengue, sabay Bacharengue, está buena <ríe> esa definición <ríe> Bueno, miren, surgió algo muy interesante de esta entrevista Ya tienen cita para dos canciones o una mezclada. Y qué bueno, mucho... Vane, muchas gracias <ríe> <ríe> ay, ay, ay. Bueno, qué bueno Cuéntenos en qué plataformas podemos escuchar la protagonista en todas en toda las plataformas digitales Pueden ver el video oficial eh, De esta canción, la protagonista En Youtube eh, Un video filmado como ya dijimos En Cartagena, en, en esa ciudad tan hermosa Y bueno, escuchar toda eh, Escuchar la canción también Bueno, en todas las plataformas Apple Music, Spotify, Amazon Music En todos lados En todos lados, así que ustedes lo buscan ahí Y también pueden buscar a Esteban Nieto En Instagram eh, Y en High Five y en MySpace pero en hi-fi, bien tenerlo tinte. en high five. Bien <ríe> tinte, bien tinte. Sí. Eh, bueno. a, a mí me pueden encontrar como Manny Cruz R.B. Manny, doble, n y Cruz R.B. Y Esteban, como Esteban Nieto Arroba Esteban Nieto B. Bueno, hoy estuvimos con Esteban Nieto y Manny Cruz Muchas gracias por acompañarnos en Esterefónica Y compartir con nosotros este gran lanzamiento Tengan un feliz día, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales también, Facebook e Instagram, arroba estereofónica.com, en Twitter y YouTube, estereofónica. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Un